Buenos días a todos y gracias a Venerable Dancho otra vez por la invitación a grabar este video y a, a todos los que colaboran con ella. En esta ocasión me pidieron que hablar acerca de la ética en el trabajo, es un tema interesante e importante también en nuestras vidas, entonces quisiera hablar un poquito acerca de lo que yo pienso, lo que he experimentado y obviamente como una tradición budista, en la psicología budista podemos abordar este tema entonces vamos a comenzar recordando la importancia de la motivación obviamente es, está muy ligado el tema de la motivación a, a todos los ámbitos de la práctica espiritual o de nuestro desarrollo interior y en cuanto a la ética pues obviamente al final del día son aspectos mentales que tienen que estar imbuidos de una, una motivación apropiada para para que puedan realmente considerarse virtudes es decir, muchas veces tendemos a juzgar las virtudes en base a acciones externas como la generosidad, normalmente pensamos pues que generosidad se refiere a dar cosas, etcétera pero no es así la generosidad en el budismo se define como una mente que constantemente otorga es una, una mente libre de avaricia que otorga constantemente Es una una mente que está en la sintonía de otorgar. Uh -huh. Eso es lo que significa generosidad. No necesariamente tienes que estar en la calle dando algo. Puedes salir a la calle y no necesariamente dar dinero o comida, pero una mente abierta que no tiene avaricia y que está en esa sintonía de otorgar es una experiencia de generosidad. Mientras que si vas y das algo, como en muchas ocasiones y algunos políticos, y a mí me gusta decir algunos porque no, no es correcto generalizar, pero algunos políticos dan bienes materiales o regalan cosas para obtener votos o una imagen, un prestigio o compañías también que hacen donaciones porque pues saben que no pagan impuestos o sea que, que, que eso los ayuda en, en cuanto a los impuestos y la imagen, etc. Realmente no se considera generosidad, es más un intercambio o, o una, una acción para mejorar nuestra imagen pero realmente no es generosidad, entonces en el caso de la ética y la tolerancia, por ejemplo, y otras virtudes, es más la intención, es más la motivación, el estado mental que uno tiene en ese momento que la acción propiamente dicha lo que nos va a poder indicar si realmente hay una virtud presente o no. Entonces, por eso el tema de la motivación es muy importante al inicio de, de cualquier actividad y no solamente al inicio de la actividad, al inicio de la actividad es importante, pero durante la actividad es más importante. Eso se llama motivación al momento de la acción. Porque es muy fácil comenzar un, un evento, por ejemplo, un proyecto con buena motivación, pero si el proyecto va a durar tres meses, después de, esos, después de un mes, no que después de un mes, después de un día. Después de un día ya estamos discutiendo, estamos insultando, tenemos orgullo, arrogancia, estamos siendo prepotentes... ¿en serio creemos que porque tuvimos una motivación hace un día, o hace una semana, o hace un mes, todo lo que estemos haciendo en ese proyecto va a ser virtuoso? Por favor, no, obviamente no, esa motivación ya se quedó el viernes o jueves, o el día que haya sido, o hace un mes, fue en agosto, ya estamos en diciembre, tu motivación fue muy bonita, pero fue en agosto, estamos en diciembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, motivación al momento de reacciones todavía más importante es mantener siempre nuestra autoobservación, ¿Sí? Siempre preguntarnos, ¿lo estoy haciendo por los demás o lo estoy haciendo por mí? ¿Estoy haciéndolo porque me vean, por sentirme mejor o sentir que soy importante o que me alaben, etcétera? ¿O realmente por ayudar a los demás? Es una, una pregunta importante. Entonces, incluso al dar o al escuchar una plática tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy enseñando esto? ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Realmente para transformar mi mente, para ser mejor persona, etcétera? o para acumular conocimiento y yo mismo dar pláticas y escribir libros y ganar de ahí, etc. Hay que tener cuidado con las motivaciones. Yo escuché de una amiga que es terapeuta, que, que es directora de un centro holístico, a veces la gente directamente le dice, oye, yo quiero estudiar contigo para terapeuta, pero ¿en cuánto tiempo ya puedo empezar yo a dar clases y ganar dinero? Pues caray, o sea, entonces parece que no hay un interés de servicio hacia los demás, me explicó eventualmente puede que vivas de eso, es otra, es otra cuestión y eso se va a dar naturalmente pero tenemos que cuidar mucho la motivación y en cuanto a la ética se refiere pues es, es fundamental entonces entrando al tema propiamente dicho de, de la ética vamos primero a tratar de identificar lo que es ética o moral o disciplina ética en el contexto de la psicología budista y después hablamos en particular en el ámbito laboral o el ámbito del trabajo Aquí. ética obviamente es una de esas palabras que, que en muchas ocasiones para, para las personas se puede identificar con algo que es o aburrido o algo como del pasado o que no me va a permitir pues, disfrutar realmente de la vida o como que hay todas estas reglas de ética que aflojará, etcétera, ¿no? y realmente es, es, es importante entender que desde el punto de vista de la psicología budista la definición de ética es muy sencilla, ética ¿ok? no tiene que ver con cómo te vistas o si vives en unión libre o no, o tus preferencias sexuales, etcétera y Sí, o sea, tu apariencia física en el sentido de si traes tatuajes o traes el pelo verde o rojo o rosa, es, eso no tiene que ver con la ética en el budismo, no tiene absolutamente nada, que ver es mucho más sencillo que eso, es... Ética significa refrenar las acciones que dañan a otros, eso significa ética, refrenar las acciones que dañan a otros, si tú estás haciendo un esfuerzo por refrenar las acciones que dañan a los demás y obviamente a ti mismo, estás teniendo una vida ética, aunque vivas en un libre, aunque tengas eh, piercings y tatuajes, tus preferencias sexuales las que tú quieras eh, porque eres libre de tenerlas, si tú estás refrenando las acciones que dañan a otros, eres una persona que tiene ética y moral, una persona moral, sí, uh -huh. pero si eres una persona que dice que la familia perfecta y que se casaron por la iglesia y por el civil y también los casaron, no sé, por 20 leyes y etcétera, etcétera, y te vistes muy apropiado y vas a la iglesia todos los domingos o vas al templo budista todos los jueves o vas a la mezquita, lo que tú quieras, pero en tu vida, tanto en tu mente como en tus palabras y tus acciones físicas, estás lastimando a los demás, no eres una persona que se puede considerar moral ni ética así de simple es en el budismo en el budismo no se anda con cuestiones de que es que cómo te vistes y es que si sí esto y es que si, sí. es muy simple estás lastimando a los demás, no eres ético estás refrendando las acciones que dañan a los demás eres ético Porque en general, claro que todos cometemos errores, por favor si todos cometemos errores y de vez en cuando lastimas a alguien de vez en cuando cometes un error que puede causar sufrimiento a los demás no lo dudo, eso sucede en la vida diaria, pero yo me refiero más a nuestra intención profunda, que realmente estemos tratando de observar nuestra mente y, y, y, y controlar nuestras acciones físicas, mentales y verbales para no lastimarnos. Entonces, Entonces, entrada, eso que no significa ética y por eso tiene que ver muchísimo con la motivación, tiene que, o está íntimamente ligada con la propia intención con la que llevamos a cabo las cosas y es importante darnos cuenta que va a ser casi imposible que nosotros podamos juzgar las intenciones de otros en base a sus acciones externas Buda dijo algo muy importante una frase que si la, la traduzco de una manera coloquial ¿sí? no hacer una traducción directa sino una, una traducción un poquito coloquial básicamente lo que dijo es solo yo y los que son como yo Pueden opinar acerca de otros Básicamente es lo que dijo Básicamente lo que él dice es Solo yo que tengo clarividencia Y puedo ver directamente las mentes de los demás Y saber qué intenciones tienen Y los que son como yo, es decir, los que también tienen clarividencia Y pueden directamente ver la mente de los demás Y por tanto sus intenciones Podemos opinar acerca de los demás Fuera de ahí, no anden de chismosos Básicamente es lo que dice uno. Si no tienes clarividencia, no andes opinando de los demás porque no sabes. Y es muy cierto, es muy difícil juzgar en base a las acciones externas, porque realmente esas acciones externas no siempre hablan de lo que hay dentro de la persona. Y hay ejemplos hacia todos lados. Podemos ver a un político que está dando, que está regalando eh, víveres a las personas y cuál va a ser honestamente nuestro primer pensamiento si somos latinoamericanos, como menos en México cuál sería nuestro, nuestro primer pensamiento ay, nada más lo está haciendo por los votos, es un hipócrita pues claro, nada más por su imagen oye, espérame, estás juzgando a alguien en base a una conducta externa sin saber realmente lo que está pensando, lo que está sintiendo no podría existir la posibilidad de que esa persona en particular ¿no lo esté haciendo con una buena intención? Posiblemente sí. ¿Cabe la posibilidad o no? Por supuesto que cabe la posibilidad. Entonces, como cabe la posibilidad, no tienes derecho a juzgar a esa persona. Cuando tengas clarividencia y te metas en la mente de ese político y digas, ahí, ya identifiqué la arrogancia, ya identifiqué la codicia y la avaricia, entonces sí, critica. Pero ni siquiera en ese caso lo puedes hacer. ¿sí? Una persona que va a un albergue, ¿sí? pongamos yo voy a un albergue a ayudar, ¿no? Ay, agua, él tan compasivo, tan generoso y tan bondadoso, va a un albergue a ayudar, es una muy buena persona, muy altruista. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor no, a lo mejor nada más estoy yendo para que me vean, para que los demás piensen que... Que soy una buena persona, que soy altruista, para, para yo mismo sentirme que soy importante, o para ver qué provecho saco de ahí, Me explico uh -huh. a ver si les vendo un proyecto del cual después de sacar dinero o algo, o sea, el hecho de que yo vaya a un albergue en sí mismo no habla de una buena intención, lo único que habla es que estoy yendo, uh -huh. lo único que tú puedes decir es que está yendo a un albergue, ¿cuál es su intención? puede ser virtuosa, puede ser no virtuosa no sé, un político dando víveres ¿qué es lo, de lo que tú puedes estar seguro? que está dando víveres porque lo estás viendo directamente, ahí está está a dos metros de mí y está regalando cosas de eso sí puedes hablar de su intención no puedes hablar entonces Buda lo dijo, Buda dijo solo yo y los que, los que son como yo pueden hablar acerca de los o pueden opinar acerca de los demás, y lo que me está diciendo de manera indirecta es, pues, si tú eres como yo bienvenido, si no eres como yo entonces, no hables de chismoso la ¿No vida de los demás opinando acerca de si están bien o están mal, o cuál es su intención, cuál es su motivación. ¿Me explico? Entonces, eso en cierta manera creo que es importante en general y en cuanto a la, la ética se refiere, eh, que básicamente como es intención y es motivación, no podemos, no podemos saber quién la tiene y lo mejor es simplemente no no juzgar Y aparte, al final del día de, de lo que se trata todo este conocimiento es de observar nuestra propia mente, no de estar observando la conducta de los demás. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, y esto es algo que menciono a menudo, tenemos que, que tener mucho cuidado de que nuestro conocimiento del budismo, por ejemplo, en este caso, independientemente de que seamos budistas o no, ¿sí? si, nos, si nos acercamos al budismo como nuestra propia tradición espiritual, o únicamente como una herramienta que nos ayuda a ser mejores personas, como sea. Pero tenemos que tener mucho cuidado en, que, en asegurarnos de que realmente la psicología budista o la filosofía budista nos ayude a eliminar los patrones de conducta negativos que tenemos, no que los refuerce. Porque los puede reforzar si no tenemos cuidado. Es decir, si uno tiene la actitud de andar criticando a los demás, que es una actitud sé cómo es en otros lugares, pero cuando menos yo lo que he observado es que este lado es muy, muy común en, en, en las personas el hecho de que critiquemos a otros sí y según nuestros trabajos o según nuestro conocimiento ¿sí? si estás en la industria de la moda estás criticando a todo el mundo cómo se viste, no tiene sentido de moda cómo esos zapatos con esa blusa, cómo es posible si estás metido en la cuestión de no sé, la ingeniería, entonces ahí vas y cómo es posible que esto construyeron así, no es posible una bola de ignorancia, etc. Según tu ámbito de conocimiento vas a criticar, ¿no es cierto? Entonces, si tu ámbito de conocimiento se convierte en eh, el budismo, es decir, si, si en tu ámbito de conocimiento ahora está presente el budismo, puede suceder que el budismo te ayude a eliminar esa tendencia o puede ser que simplemente continúes con esa tendencia ahora con el conocimiento del budismo. Es decir ay mira esa persona, su egoísmo, su egocentrismo, y aparte como ya te sabes las definiciones técnicas y todo, ¿no? esa, esa persona tiene una visión autocentrada, que se desarrolló por la ignorancia fundamental y después la ignorancia adquirida, pues claro, la ignorancia es causa del apego y la visión, que de ahí se desarrollan otras aflicciones como el orgullo que seguramente tiene, entonces todo tu conocimiento del budismo, en vez de eliminar patrones de, de, de conducta, de, de pensamientos nocivos, simplemente los integras los integras a esa costumbre y al final es peor, es peor porque utilizas un conocimiento que es maravilloso para continuar con la tendencia a criticar a otros. Entonces, por ejemplo, si tomamos un verso que condensa las enseñanzas de Buda, un verso que dice El primer verso dice no acumules ninguna negatividad no acumules ninguna negatividad el segundo acumula una perfecta virtud pero el tercero es muy relevante aquí dice yun dice doma tu propia mente y después de mi esta es la doctrina del Buda esos tres aspectos muestran la doctrina del Buda no acumules negatividades acumula una perfecta virtud, doma tu propia mente. doma tu mente, no dice doma a los demás, critica a los demás, ve qué andan haciendo otros, ve si los demás están bien o están mal, dice doma tu propia mente, o sea, el conocimiento del karma, de las aflicciones, de la ética, de la generosidad, de lo que tú quieras, es para tener mejores herramientas para observar nuestra propia mente y ver qué fallas hay aquí adentro y cambiar, no para tener mejores herramientas para andar criticando a los demás y viendo si los demás están bien o están mal. Ese es un grave error que en ocasiones cometemos. es la parte de la ética y del conocimiento de la ética es para tener bases que nos permitan observar mejor nuestra mente y darnos cuenta si lo que estamos haciendo está bien o está mal, no para andar viendo si lo que están haciendo los demás está bien o está mal. Cuando alguien hace algo que puede que esté mal, es compasión lo que tenemos que desarrollar, tolerancia, y las... Herramientas de observar si las cosas están bien o están mal realmente tienen que ser aplicadas para uno mismo, no para andar viendo la conducta de otros. Pero como tenemos esa tendencia, y a veces el conocimiento no nos ayuda a eliminarla, sino que la seguimos utilizando, pues las cosas se van poniendo peor. Y entre más conocimientos tienes, mejores herramientas para criticar. ¿no es Entonces, el conocimiento de la ética es para observar nuestra mente y de todo nuestra propiamente, eso es lo que nos pide ¿no? Rangisen Ni propiamente Rangisen Ni, yo no se tuve, pacificar, domar nuestra mente. entonces, creo que eso es importante, que utilicemos nuestro conocimiento de esa manera y en cuanto, en cuanto a la ética entonces acuérdense, significa refrenar las acciones que dañan a otros ¿sí? y obviamente en el budismo hay códigos de disciplina ética, está lo que se llaman las el abandonar las disacciones no virtuosas, y entre los votos monásticos, hay muchos preceptos que uno cuando toma esos votos adquiere, que son formas de conducta, de actividades que puedes o no puedes llevar a cabo, hay votos para laicos también, cuando uno toma refugio y te conviertes en budista, también hay preceptos que lo acompañan, pero una cuestión muy importante que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a los votos y preceptos, que yo siento que a veces los vemos como si fueran especie de cadenas uh -huh. que nos van a impedir hacer cosas como, ah, yo ahora tomé estos votos ya no puedo hacer tal cosa ya no puedo hacer tal otra como, como si fueran impedimentos de cosas que tú quisieras hacer y yo lo que les quisiera decir es pues si quieres hacer eso y el impedirte de, o te va a causar sufrimiento pues creo que no va por ahí la, la situación no es por ahí es más... Más que como votos en el sentido de cadenas que te impidan hacer cosas que tú quieres, lo cual creo que es una manera totalmente inapropiada de ver los votos y preceptos, yo diría que son consejos para llevar a cabo una vida que te acerque a la felicidad y te aleje del sufrimiento. Son como consejos. Al final del día tú puedes decidir tomarlos o no, esos preceptos, o, o esos votos, o o esas, eh, el abandonar ciertas acciones o no, al final del día es una decisión personal a mí me gustaría verlo más como consejos, consejos que te ayudan es como por ejemplo, si fueras al nutriólogo ¿eh? y que tu nutriólogo te diga, pues es que mira, por los exámenes que te hicimos por tu tipo de sangre, tu constitución, este, tú no, aunque te lo diga de esa manera tú no debes de comer, aunque utilice la palabra debes, ok <risa> O tú, tú no debes de comer o tú tienes prohibido usar esa palabra tú tienes prohibido comer estos alimentos o tú no debes comer estos alimentos y tú tienes que comer estos otros independientemente de cómo haya usado su lenguaje al final ya son recomendaciones tú puedes comer lo que tú quieras y son recomendaciones que tú sabes que si sigues son para tu bien que si tú evitas estos alimentos es bueno para ti si tú tomas alimentos que son dañinos para tu cuerpo, al final el que va a experimentar daño es tú, y si tomas cosas que son más sanas, el que se va a beneficiar es tú. Entonces esta cuestión de los votos de no hacer esto, no hacer lo otro, si lo quieren expresar así o de otra manera es, es cuestión personal, pero al final son como recomendaciones que bueno, si tú llevas a cabo acciones que lastimen a los demás, al final tú vas a experimentar daño. Si tú llevas a cabo acciones que traen beneficio a otros, al final tú también vas a experimentar felicidad y tranquilidad en tu vida. Entonces, a mí me gusta más ver los preceptos, los votos, y todas esas reglas, no como esta especie de imposiciones o de regulaciones, reglas, votos, preceptos, cadenas, que te impiden hacer cosas que quieres, sino más bien como maravillosos consejos que te ayudan a encaminar tu vida hacia la felicidad y e eliminar las causas de sufrimiento. Eso es lo que, en cierta manera, ya ética, como preceptos, o como, como votos creo que deben ser entendidos ¿sí? hay algo por ejemplo en la tradición budista que se llaman las 10 las acciones no virtuosas y parte importante de la ética digamos los, los fundamentos de la ética es el abandonar estas 10 acciones ¿sí? abandonar 10 acciones no virtuosas de las cuales se dividen en acciones de, de cuerpo, palabra y mente, 3 de cuerpo 4 de palabra y 3 Ahora no, no quiere decir que sean como preceptos que, híjole, ahora tengo que seguir, ya me metí en esta cuestión del budismo, pues ya ni modo, ahora los tengo que seguir, yo que me quería divertir en mi vida, bueno, pues no los tienes que seguir si no quieres, simplemente son conceptos, ¿me explico? Entonces, vamos a hablar un poquito de estas disacciones no virtuosas y obviamente entendiéndolas en nuestra vida, pues vamos a poder entenderlas en el ámbito laboral en el ámbito del trabajo también. ¿Sí? Como comentaba, son 10 acciones no virtuosas que se dividen en el cuerpo para la abrir mente. Las tres primeras de cuerpo es, primero, abandonar, cortar la vida de otros. Que es matar, matar quiere decir quitar o cortar la vida de los demás. Eso quiere decir absolutamente cualquier ser que tenga conciencia. Eh, si tú cortas esa vida, estás la acción de matar al final del día, aunque sea un insecto aunque sea una mosca la mosca de la fruta o un gusanito una araña una cucaracha un, una rata un ratón lo que sea al final del día estás quitando una vida yo sé que es un tema complejo pudiéramos tomar toda la plática y más que 5 6 o 20 pláticas nada más para hablar de este tema pero obviamente siempre que digo cucarachas la gente dice ¿Cómo no vas a matar a las cucarachas? Y, y muchas veces surge esta cuestión de que entonces, ¿qué voy a dejar que mi casa se infeste de cucarachas? Son sucias, pueden traer enfermedades. Y toda esta cuestión, ¿no? Que ya te imaginas invadido de cucarachas, de ratas, de ratones y culebras <risas> en tu hogar. Acuérdense, yo estoy diciendo matar. Yo nunca estoy hablando de que no saquemos a las cucarachas de nuestra casa. ¿No es cierto? Entonces, si estoy hablando una palabra muy específica que es matar. Yo no quiero que nadie se confunda. Uh -huh. Yo no estoy diciendo permitan que las cucarachas entren a sus hogares y duerman junto con ellas abrazados. Yo estoy, diciendo, yo estoy diciendo matar. Puedes tener una casa limpia, totalmente limpia y una familia segura sin necesidad de matar a las cucarachas, por supuesto. Sin necesidad de matar a las arañas y a los mosquitos, por supuesto. Hay personas que lo han hecho durante décadas, décadas. En el monasterio no se matan animales. ¿Y creen realmente que cuando visitas el cuarto del un monje está lleno de cucarachas, ratas, ratones y mosquitos? No. Es un cuarto tan limpio como cualquier otra persona en el mundo. Tal vez mucho más limpio que, que el de muchas personas, honestamente, porque tienen menos posesiones, tienen un cuarto pequeño que se dedican a arreglar todos los lunes. Todos los lunes los monjes arreglan su cuarto. Entonces, mucho más limpio que el de muchas personas sin necesidad de matar. ¿Okay? Entonces, eso podremos hablar más en detalle en otro, en, en otro momento, pero es valorar así como tu vida es preciada. ¿sí? ¿Ustedes creen que cuando un ratón nos voltea a ver, dice, claro, tu vida es mucho más preciada que la mía, porque tú eres un ser humano maravilloso y yo soy una pobre rata fea? Claro que no, <risa> obvio no. Obviamente para, para esa rata su vida es tan preci preciada como para ti la tuya propia. ¿no es verdad? Al contrario, creo que una rata diría, pues sucia, tú eres más sucio que yo, tú estás contaminando el mundo. Enfermedades, por favor, yo traigo cuatro o cinco enfermedades, traes un montón de enfermedades que pueden traer, ¿me explico? Y tú eres más peligroso que yo, o sea, al final ya no me tomes a mal, pero si alguien tuviera que morir, yo creo que, de cierta <risa> manera, mi vida es menos dañina que la tuya, ¿no es cierto? Yo hago menos basura que tú, es más, yo me como la basura, tú la haces. Entonces, en cierta forma, la, la rata podría tener muchos elementos de debate para decirnos, no me lo tomes a mal, pero creo que yo soy más valioso o menos dañino para el mundo que tú. ¿No es verdad? Una rata diría, yo, no, yo no, yo no creo guerras mundiales ni, ni desastres naturales. Tú sí. Entonces, desde una perspectiva es que tenemos que valorar la vida de otros. Eh, la segunda sería... Eh, Tomar lo que no se nos ha dado. Que es lo que normalmente llamamos robar. Pero como robar parece que necesitas un pasamontañas, un cuchillo, una pistola, es mejor utilizar eh, un poquito el término tradicional en el budismo, que es tomar lo que no se te ha dado. Siempre que tomas lo que no se te dio, estás llevando a cabo una, una acción, no virtuosa. Entonces, robar en este sentido, tomarlo como superior, no nada más es subirte a un autobús con una pistola y un pasamontañas y decir, a ver, todas sus carteras, ¿sí? Es, en cierta manera, comprar una película pirata también, o que te metas al metro sin pagar, o que te metas al cine sin pagar, uh -huh. o obviamente no pagar impuestos, muchas cosas que tienen que ver con con el que estés conscientemente... Tomando. y conscientemente obviamente hay cosas que a veces por desconocimiento no sabes que, que, que puede llegar a suceder, pero conscientemente que sepas que eso no te pertenece y lo estés tomando. ¿sí? En el caso de las películas piratas es obvio porque el productor, el director están haciendo una película porque viven de eso, ¿sí? invirtieron millones de dólares o de, de pesos o muchísimo dinero ¿sí? Y es parte de su negocio. Entonces, si tú compras una película pirata, estás tomando el trabajo de ellos sin darles la retribución que ellos esperaban. De cierta manera, yo no estoy poniéndome como juez diciendo que ya no compren películas piratas y si no hacen esto esa es la decisión de cada uno, pero me corresponde cuando menos explicar cuál es la posición de, de, del budismo acerca de esto. Incluso fotocopiar libros que claramente dicen que no pueden ser reproducidos, y tú, eh, por no querer comprar el libro lo reproduces y lo lees uh -huh. estás tomando el reto no se te dio es, es, es, es uh -huh. así y el siguiente eh, que tiene que ver con el cuerpo sería el tener prácticas sexuales inapropiadas y aunque hay mucho que pudiéramos mencionar al respecto me gustaría decir que básicamente a lo que se refiere es prácticas sexuales que causan sufrimiento si es o que es, no hay consentimiento de la otra persona, hay cierto abuso, o hay cierta presión, o hay cierta perturbación, etcétera, sería una práctica sexual que no es apropiada. No tiene que ver nada con el budismo, que si están casados o no están casados, etcétera. Eso es, si no hay una causa de sufrimiento presente, no tienen absolutamente nada de mano. Es mucho, desde el punto de vista virtuoso, si dos personas no están casadas, están teniendo relaciones, pero no hay sufrimiento, ni hay engaño, ni hay abuso, ni nada, es totalmente ético. Pero dos personas que, que estén bajo las leyes, del matrimonio y todo eso, pero aún así puede haber cierto abuso o puede haber engaño, eso no sería uh -huh. ético. Entonces, ético es más la intención cuando lleva las cosas, los propios actos, que, es, que es una cuestión de ley moral en la sociedad o, o de, algo de esa. Estos son los tres de cuerpo. Los tres de palabra sería el primero, el decir cosas que no son verdad, que es decir mentiras. Y aquí es uno de esos puntos importantes en los que nos damos cuenta la importancia de la motivación. Porque en los textos clásicos del budismo se pone de ejemplo casos particulares en los cuales tal vez ocultar la verdad puede ser algo positivo. ¿Me explico? Y un ejemplo que normalmente se pone en el Vinaya, en, en los textos que hablan de la, de la disciplina ética, es si estuvieras en el bosque y vieras pasar un venado, por ejemplo, un ciervo, y pocos minutos después un cazador con una escopeta y te pregunta por dónde se fue el venado. Entonces ahí tú puedes decir es que yo soy tan ético que siempre digo la verdad si se fue por allá, sí, eso pues, obviamente lo va a matar y va a ser causa de sufrimiento tanto para el ciervo, para el propio cazador, porque va a acumular el negativo por, por matarlo, me explico. Entonces, en ese contexto, en ese ejemplo en particular, si se fue a la derecha y tú dices que se fue a la izquierda, no se consideraría una acción no virtuosa. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, lo voy a mencionar de la, de la siguiente forma. Siempre que ocultes la verdad, siempre que digas algo que no es cierto con la intención de dañar, u obtener un beneficio egoísta, es que se considera la acción no virtuosa de mentira. Si es puramente altruista para salvarle la vida a alguien, o realmente algo que, que sí que esté poniendo en peligro la vida de alguien, una cuestión muy importante, pudiera ser el caso que no se consideraría una mentira propiamente dicho, si no estás protegiendo a alguien, pero si es con la intención de dañar, o no dañar únicamente, pero tú obtener algo de manera egoísta, sí se considera la acción no virtuosa Ahí hay que tener cuidado y ser honestos con nosotros mismos de nuestra intención, porque las típicas mentirillas blancas luego empiezan a tomar tonos de gris hasta que ya esos grises ya son bastante oscuros, o son muy repetitivos y también se hace la costumbre de mentir. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando sea realmente una intención muy pura para proteger a alguien, puede ser el caso, pero cuando realmente es egoísta y crees que estás protegiendo a alguien, pero no es así, hay que tener cuidado. En una ocasión, un alumno dando una plática de, de este tema, preguntó algo y yo, yo no siento que realmente él lo creyera, yo siento que fue un poquito como, como para traer el, digamos, el, el tema a colación y un poquito como, como algo, tal vez, cómico que él, quería, que él quería mostrar, realmente me gustaría pensar que él realmente lo creía así, pero, pero un estudiante que a veces decía cosas, cosas de ese tipo, que, que estima mucho de su estudiante, dijo, entonces, ya levantó la mano, entonces si yo engaño a mi chica y después le miento, le, dije, le digo que no la engañé, pues para protegerla a ella, de que no se sienta mal, etcétera no sería una mentira es decir, desde el punto de vista no virtuoso, porque pues, lo estoy haciendo para que ella no sufra, ¿me explico? Entonces, pues, obviamente nos reímos todos y dije: No, no, obviamente ahí hay, ahí hay una intención totalmente egoísta, ¿me explico? O sea Parece ser que lo estás haciendo como: No, o sea, te voy a mentir, voy a decir que no le engañé, pues para que ella no sufra, pero pues, obviamente no, obviamente sea, hay una, una cuestión autocentrada y egoísta de, de que lo estás haciendo porque tú no quieres o meterte en ese problema, te quieres sacar de esa situación, o, o, o continuar haciendo, ¿no? entonces uno mismo tiene que saber juzgar, me explico de cuándo realmente lo estás haciendo por proteger, o cuándo realmente se te hace una salida fácil para que no te cuestionen, o no te pregunten, etc. Uh -huh. es una cuestión que uno tiene que observar, observar mucho, porque la mente es muy engañosa entonces ejemplos como el del siervo, ese sí se los pasa, ¿no? que uh -huh. viene alguien a su casa, o un evento preguntando, ¿dónde está tal persona? una escopeta y te digas, no, pues ya se fue o aquí no está o, o ya se murió, pues tal vez está bien pero fuera de esos casos hay que tener que ¿eh? entonces esa sería la primera relacionada al habla la segunda es insultar a los demás insultar. insultar no solamente tiene que ver con las palabras sino mucho con la motivación también mucho, mucho con la motivación porque hay palabras que en sí mismos no son insultos pero que si son utilizadas con una intención que dañe, entonces sí se pueden convertir en un insulto. Entonces no es nada más que la palabra en sí sea un insulto, sino palabras que incluso pueden, que, que en sí sean agradables, pero tú las estás utilizando para insultar a alguien con un sarcasmo, por ejemplo. Entonces se consideraría una, una acción de, de agresión verbal. ¿Okay? Y hay ocasiones en que palabras son insultos. Pero, pues entre los amigos se llevan así y no tendrían esa motivación de dañar a la persona. Así en México es muy, muy común que entre amigos se digan groserías que no van acompañados de esa motivación. Propiamente no está la motivación de dañar, aunque en mi opinión personal, en mi opinión particular, aún así no se deberían de decir. Esa es mi opinión personal. Yo siento que una palabra que es un insulto, aunque no se diga con la intención, finalmente es un insulto. ¿Ok? Finalmente es un insulto y trae cierta repercusión hasta cárnica para uno mismo. Esa es mi opinión personal, no estoy diciendo que lo deban o no lo deban hacer que estén bien o malo, sean buenas o malas personas y lo hacen, simplemente es mi opinión. O sea, que una palabra que es un insulto a sí mismo, al final del día, aunque no lo digas con intención, pues finalmente es un insulto. Aunque si uno, si uno lo analiza, muchas de las palabras que son insultos realmente no son insultos. Uh -huh español, si uno analiza las palabras que consideramos insultos, pues en sí, en sí no son insultos, son palabras que tienen que ver con actitudes o con, o con etnias, etcétera que, que en sí mismo no son insultos, ¿no? Pero, pero creo que la, al final del día la intención es lo más importante. Después, la siguiente sería el dividir con nuestras palabras, dividir con palabras quiere decir si dos personas o grupos viven en armonía y tú a través de tus palabras los divides, incurres en esa acción, aunque lo que estés diciendo sea cierto, no tiene nada que ver si lo que digas sea verdad o sea mentira, sino que la intención es dividir personas o grupos que estén en armonía, Por ejemplo, dos, dos, amigos, dos amigos que vivan en armonía y tú le comentes algo de la otra persona, que dijo incluso, aunque haya sido verdad, si tu intención es para dividirlos, incurres en esa acción. Entonces, siempre nuestras palabras tienen que ir con la intención de unir en armonía, no de dividir a aquellos que están en armonía. Y eso es algo en lo que caemos muy comúnmente y, con, y, y nos escudamos con la verdad. Es que yo estoy diciendo la verdad. Y hay personas que tienen 10, 15, 20 años estudiando budismo y todavía no no hay, no conocen esos puntos fundamentales. Si hay personas o grupos que están viviendo en armonía, aunque lo que estés diciendo sea verdad, pero tu intención, la notes o no la anotes, está dividir, crear conflicto, es una gran falta. Una gran, gran falta. Uh -huh. Eso sucedió en la, en la época de Buda, eh, y se creó una división muy fuerte en la comunidad monástica, a tal grado que se considera una... una de las acciones más graves que uno puede cometer cuando es en relación a la comunidad monástica, por ejemplo aunque aplica en la época de Buda, propiamente dicho ese, ese acto, esa acción pero hoy en día dividir no solamente en la comunidad monástica sino en grupos o personas que viven en armonía, aunque lo que digas es cierto pero que, que no lo notas obviamente, eso es, eso es lo, lo más difícil que en tu intención no vas a notar que lo que quieres es dividir siempre va a haber esa trampa en tu mente, de que es que yo lo estoy diciendo porque es verdad, porque no es apropiado, o porque yo busco esto, pero si uno no aprende a observar su mente y darse cuenta que realmente lo que tienes como intención es dividir a esas personas o esos grupos, de todos modos la falta es muy muy que no te estés dando cuenta, Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro propio mente. Y la, la última en relación a la palabra sería poquito, eh, hay varias maneras de traducir, a veces a veces se menciona como chismorreo o hablar sin sentido cosas banales, etcétera, Yo podría decir que básicamente es hablar de cosas que no tienen sentido. ¿sí? Ahí el chismorreo, obviamente el chisme eh, forma parte de, pero va, va más allá del chisme, va más allá de, de andar eh, hablando mal acerca de otros, sino puede ser simplemente que te la pases hablando de cosas que no tienen mucho sentido, aunque no prácticamente estés criticando a otros. ¿sí? Aunque esta tiene que ser entendida de manera apropiada. No quiere decir que, que yo siento que a veces los practicantes budistas lo entienden de una manera que, que no es exactamente el punto y creen que a lo que se refiere es siempre estar hablando de Dharma, o sea, Dharma como espiritualidad, como que no pudieras hablar de otras cosas que no son Dharma. Entonces, siempre que estés involucrándote en una conversación, hablar de la espiritualidad, de los maestros, del karma. No se trata de eso, no, no, es, no vas a poder hablar siempre de eso, ¿me explico? ¿no? Es como si conoces a una persona en un restaurante que diga, lo acabas de conocer hace 20 segundos y te dice, como que va a llover hoy todo no lo que sabía y. pero yo no me involucro en prácticas banales acerca del clima. Y si quieres mantener una conversación conmigo pues háblame en espiritualidad o algo profundo no del clima, si va a llover o no eso te importa seguro que te va a voltear y decir ¿qué pasa persona? ¿me explico? <risa> entonces no va por ahí la cuestión quiere decir que nuestra mente cuando estemos hablando está imbuida de valores como el amor, la generosidad, la paciencia, la ética aunque estés hablando del clima está bien pero en tu intención hay esa virtud hay esa bondad ese altruismo, la manera que interactúas con otros, ¿no? Y que hablar del clima 5, 10, 15 minutos está bien. Ahora, si lo único que vas a hablar es del clima, pues entonces también, ya digamos que estás perdiendo mucho tiempo y mucha energía con tu habla que pudieras utilizar para otras cosas, ¿me explico? Entonces, yo no, no creo que para los, los, eh, los hombres o incluso mujeres también que les gusta el fútbol, si te gusta el fútbol y que hables de fútbol, no es que esté mal. Pero mientras hablas de fútbol, recordar, bueno, finalmente, si perdimos o ganamos, no pasa nada, y recordar la ecuanimidad y otras cosas, si tu plática de fútbol va bien encaminada. Ahora, si hablaste de fútbol 10, 15, 20 minutos, está bien. Si hablas todo el día de fútbol, ya es otra cosa, ¿me explico? O que hables de moda, no digo que esté mal, o que hables de coches, o que hables de cosas, no está mal. Pero que cuando hables de eso, no esté alejado de la virtud 1 y 2, pues que una cosa son 10, 20 minutos, una hora, y otra cosa es todo el día hablando de eso, ¿me explico? Entonces eso es a lo que se refiere, el cuidado, no es de que no hablemos de eso, sino cuidar nuestra mente, y también qué tanta energía le estamos dedicando a eso. Ahora, las tres acciones no virtuosas de, de la mente, que debemos de abandonar, son... El por un lado, la, la codicia, ¿sí? y por otro lado, la, ¿cómo decir? la intención dañina y las visiones erróneas. ¿sí? La codicia, la codicia, intención dañina y visiones erróneas. Obviamente, hay muchas acciones no virtuosas de la mente. Todas las emociones afectivas, todos los pensamientos afectivos que se engloban en el tema de las aflicciones, son acciones no virtuosas de la mente. Codicia, avaricia, arrogancia, celo, resentimiento, apego, todas ellas. ¿Por qué se mencionan tres? Hay muchísimas. Se pueden catalogar las aflicciones en tres, en seis, en, o sea, incluso en cinco, en veinte, cuatro mil. ¿Por qué tres? Pues porque de una otra manera... Eh, apuntan a lo, a lo que se conoce como los tres venenos de la mente, que son las tres aflicciones principales de las cuales se originan todas las demás. Entonces, la, la codicia apunta hacia el apego, la intención dañina, hacia la aversión y las visiones erróneas hacia la ignorancia. Entonces se toman estas tres porque apuntan hacia los tres venenos de la mente que hacen surgir todas las demás aflicciones. ¿okay? Entonces, esto no solamente en el trabajo, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, es muy importante eliminar o, o tratar de controlar nuestra mente de entrada para que no suceda. Cualquier actividad que sea llevada a cabo, tomando, uh, tomando en cuenta el tratar de no involucrarlo con estas acciones, de una u otra manera va a estar inmovida ¿eh? de ética. Entonces, hay dos maneras en las que podemos entender el proceso de práctica ¿sí? una es de las acciones físicas y verbales hacia la mente y de la mente hacia las acciones físicas y verbales ¿qué quiere decir esto? obviamente controlar la mente es mucho más difícil que controlar nuestras acciones físicas y verbales porque la mente es un pensamiento, o es una emoción es mucho más difícil de controlar ¿no? Por eso, lo primero que tenemos que hacer es controlar nuestras acciones físicas y verbales, aunque no logremos controlar nuestra mente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si logramos controlar nuestras acciones físicas y verbales, de entrada ya no vamos a lastimar a los demás de una manera directa, con insultos o con mentiras o con daños físicos. Y eso es una gran contribución a la paz del mundo. Eso es algo extraordinario, que cuando menos ya no estés insultando o lastimando... Eh, verbalmente de otras maneras o físicamente a los demás aunque uno siga teniendo resentimiento o arrogancia o apego ya es un gran avance por ejemplo que alguien saliendo de aquí eh, fuera al parque y alguien me gritara algo ¿sí? o simplemente una persona que, que no me agradó o que hizo algo que no me, que no me gustó ¿Sí? a lo mejor yo tengo enojo esa persona hace algo que no me agrada y yo me enojo al final del día, lo mejor sería no enojarme, no es cierto, uh -huh. pero si yo me enojo y cuando menos logro controlar el, mis acciones físicas y verbales, mínimo esa persona ya no salió dañada y yo ya no acumulé calma en relación al, al cuerpo y a la palabra. Ya es un, ya es un gran avance. Si sí me enojé con la persona, pero ni la insulté ni la lastimé físicamente. Eso es un gran avance para la persona para el mundo y en cierta manera para mí también, por supuesto. Entonces, creo que al, al principio, eso es lo primero que tenemos que... No, no lo primero como que lo otro no lo vamos a hacer, pero lo más urgente, por así decirlo. El primer paso, lo más urgente y lo que de una u otra manera va a ser más fácil hacer ahorita. De aquí a que controlamos nuestro, ¿no?, con nuestra neurosis... Y el estrés y el apego y el orgullo y la arrogancia y el resentimiento que va a tomar un poquito de tiempo cuando menos tratar de controlar las acciones físicas y verbales controlar no quiere decir suprimir que te las tragues que te quedes el enojo no simplemente quiere decir respirar de vez profundamente y tratar de no insultar ni lastimar físicamente eso es un gran avance que todos podemos lograr y poco a poco vamos a ir conociendo técnicas que nos permitan controlar la mente es la manera de verlo como de, de, de, la, de lo físico y lo verbal hacia lo mental aparte lo físico y lo verbal va a ayudar conforme lo vamos controlando más a controlar la propia mente obviamente si uno va teniendo más control sobre sus reacciones físicas y verbales eso va a ayudar a controlar un poco la mente por supuesto ¿sí? pero al final del día lo más importante de controlar es la mente porque si controlas la mente las acciones físicas y verbales por sí mismo eh, en el sentido no virtuoso no se van a desarrollar las acciones físicas y verbales son una expresión de la mente ustedes se imaginan a alguien con una total paz interior insultando a alguien es imposible las personas que dañan física o verbalmente a otros son aquellos que están perturbados mentalmente es una expresión de la mente. Si uno está en paz y tranquilidad, es imposible lastimar física y verbalmente a los demás. Por eso, al final del día, lo más importante es el control de las propias emociones, de la propia mente. Si uno logra cultivar virtudes como el amor, la compasión, la generosidad, la ética, la economía el amor, la compasión, el altruismo, la bondad, y nuestra mente está imbuida de eso, va a ser imposible lastimar física y verbalmente a los demás no se pueden expresar. Entonces, esa es la razón por la cual, si lo vemos desde sí. otra perspectiva, lo que tenemos eh, que enfocarnos ya como práctica fundamental es en el desarrollo de buenas cualidades, como les decía, generosidad, ética, obviamente, tolerancia, esfuerzo, concentración, sabiduría, amor, bondad, altruismo, para que nuestra mente esté imbuida de esos valores que van a ser, que todo lo que hagamos física y verbalmente vaya acorde a nuestro estado mental. Si tienes bondad, lo que salga de tu boca va a ser bondad. Si tienes bondad, lo que salga de tus acciones físicas, tu propio lenguaje corporal va a ser bondadoso. ¿No es verdad? Sí. Entonces, ese es el aspecto fundamental de la ética, es en controlar la propia mente. Por eso Antía y Lama dice que para que haya un desarme exterior, primero tiene que haber un desarme interior. ¿Cuál es la mejor manera de cerrar las fábricas de armas, cerrar esta fábrica de armas internas de odio, resentimiento, codicia, avaricia, celos, resentimiento cuando cierras esta fábrica, las fábricas externas de armas solitas van a desaparecer es la razón por la cual el propósito número uno de Santiago de la Lama es fomentar los valores humanos a través de la educación laica el que en las escuelas, en la educación, en todos los ámbitos de nuestra vida, en las familias haya esa educación en valores, y cuando haya educación en valores, el trabajo y todas las actividades en, en, en nuestra vida diaria van a estar imbuidas de, de esas virtudes, que en sí es la ética en sí misma. Entonces, en el trabajo, básicamente, es, es lo que quiere decir la ética laboral. Si nosotros cultivamos virtudes como el amor y la compasión, no solo en el trabajo, sino en todos los ámbitos de nuestra vida vamos a a estar cultivando las propias causas de la felicidad, tanto a nivel social como a nivel individual. Ahora, el fundamento de esto, o sea, la esencia de los valores humanos, del amor y la compasión, es de la siguiente manera. Todos buscamos la felicidad y evitar el sufrimiento, ¿no es cierto? Todos buscamos el bienestar, la paz, la tranquilidad y evitar las circunstancias adversas, todos, desde las hormigas, incluso organismos unicelulares, no es que quieran felicidad como yo en mi vida quisiera ser feliz, pero buscan el bienestar de una otra manera, incluso organismos unicelulares, y se alejan de aquellos elementos que los dañan. Entonces, todos tenemos esa, es, ese deseo fundamental de, de ir hacia el bienestar y escapar del sufrimiento, es natural, pero. No es tanto el deseo lo que nos falla, lo que nos falla es la técnica o la manera de hacerlo, porque tenemos tantos deseos de ser felices y, y, y lo cual es válido totalmente y es importante que nos enfrascamos, nos cerramos en esa búsqueda de la felicidad de nosotros mismos. El yo quiero ser feliz, yo necesito ser feliz, ¿cómo utilizo a los demás para mi felicidad? Eh, estas personas o, est o estas situaciones... No, no me gusta, no, no siento que me hagan feliz, las desecho, las hago a un lado o las quiero eliminar, esto siento que me está haciendo feliz y entonces compulsivamente lo busco, etc. De una u otra manera, de entrada hay una confusión acerca de lo que es la felicidad y lo que nos lleva a la felicidad. y Dos, estamos tan centrados en nosotros mismos que justamente buscamos la felicidad en... en en base a nosotros ser el centro de las cosas, uh -huh. y eso desarrolla y fortalece nuestra visión autocentrada, egoísta, egocentrista, que obviamente al final de día es causa de sufrimiento, no solamente para los demás, sino para uh -huh. nosotros mismos. Al final, el que sale perdiendo es uno. Es decir, tienes tantos deseos de ser feliz y yo ser feliz, yo quiero estar bien, yo, yo, yo, yo, yo, yo que te centras tanto en ti que al final te pierdes en, en tu propia búsqueda y en tu meta de la felicidad. Uh -huh. Te pierdes porque quieres tanto tú ser feliz, tú, tú, tú, yo, yo, yo, yo, yo, que te centras en ti y te vuelves autocentrado, egoísta, y eso obviamente no es causa de felicidad, ni para otros ni para ti. Cuando te das cuenta que la felicidad mía incluso proviene de dejar de pensar tanto en mí y ver hacia otros y ver cómo puedo ayudar a construir un mundo mejor, ser más bondadoso, más generoso, menos estresado, tener una visión más abierta de la vida en valorar a otros y darme cuenta que todo lo que tengo es gracias a los demás y ver qué puedo hacer por beneficiar a mi sociedad, a, a los que están a mi alrededor es curioso lo que sucede, porque como ya no estás compulsivamente tú buscando estar bien y tú, tú, yo, yo, yo estar bien y te abres a los demás, al final ¿qué es lo que sucede? que tú comienzas verdaderamente a ser feliz, porque cultivas las causas de la felicidad que es el amor, la generosidad, el altruismo y la ética es muy interesante lo que sucede porque antes estabas tan enfrascado y tan cerrado en tu ser feliz que no lo lograbas. Uh -huh. Cuando te relajas un poco y digas, mira, sea yo feliz o no, yo ya no sé, pero yo voy a trabajar porque hay un mundo mejor y ver por la felicidad de todos, no solo de la mía, desarrollas las causas de la propia felicidad propia. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces ese es el fundamento de la ética. El fundamento de la ética es el... El amor, la bondad, darnos cuenta que realmente todo lo que uno tiene es gracias a otro. Creo que en Occidente cometemos muchos errores y uno de ellos es esa idea de que a cierta edad somos independientes y después volvemos a ser dependientes. Y como si de que naces a los... depende de la historia de cada uno. De que naces a los 13 o a los 16 o a los 18 o a los 20 o a los 30, depende de cada uno, soy dependiente. Eh, dependo de alguien y después ya me volví independiente porque ya tengo mi propio trabajo y yo me pago mis uh -huh. cosas y yo mi esto y yo lo otro y yo lo otro, híjole, cuando, cuando envejezca voy a tener que depender de los demás y muchos de los miedos relacionados a la vejez y al morir tienen que ver justamente con una preocupación relacionada a la vejez es que no, no queremos depender de los demás uh -huh pero quieren que les dé una noticia, por favor, siempre hemos dependido, seguimos dependiendo y vamos a depender de los demás, técnicamente no existen las personas independientes, ni los países independientes, no existe, todos somos interdependientes, nacemos, vivimos y moriremos dependiendo de los demás, lo cual para Occidente es como algo horrible, ay, depender de los demás es algo horrible y nefasto, mientras que para muchas culturas en Asia es maravilloso porque ahí está la puerta de entrada al desarrollo de la virtud más elevada y maravillosa del ser humano que es la compasión cuando te das cuenta que dependes de otros entonces los valoras cuando los valoras, los aprecias cuando los aprecias, tienes empatía hacia ellos y cuando desarrollas empatía, entonces el desarrollo de la compasión se puede dar mientras que en occidente es al revés es yo no quiero depender de los demás yo soy independiente yo solo hago las cosas entonces no aprecias a otros no los valoras por tanto no te interesa y por tanto el cultivo de la bondad o de la aportación o del amor se ve totalmente bloqueado y eso no solamente daña a los demás y a la sociedad sino particularmente a ti mismo por eso Santiago de la Lama de una manera cómica dice cuando menos si vamos a ser egoístas, hay que ser egoístas inteligentes. Un egoísta tonto es el que piensa tanto en sí que al final ni siquiera puede ser feliz. Un egoísta inteligente, y es un poco juego de palabras, un egoísta inteligente es el que ve por los demás y al final se beneficia uno. Entonces la mejor manera de beneficiarte es dejar de pensar tanto en ti y ayudar a otros, porque ayudar a otros es la causa de tu propio bienestar. Externa e internamente. Externamente... Porque si tú ayudas a crear una mejor sociedad, ¿a quién va a beneficiar? Pues a ti. Externamente incluso, nada más en esta calle, si tú ayudas a que en esta calle o en esta colonia haya mejor condiciones de higiene, de seguridad, ¿quién se va a beneficiar? Tú. E internamente, si lo estás haciendo con amor y con bondad, ¿quién se va a beneficiar? Tú. O Entonces, sea, ayudar a otros es, realmente, técnicamente es ayudarte a ti mismo. Entonces, en el trabajo es exactamente eso. En el trabajo es que si nosotros llevamos a cabo nuestra actividad con una sincera intención de ayudar a otros, de crear una mejor sociedad, de no entrar en conflicto con nuestros compañeros, de ser generosos, etc., al final del día no solamente vas a crear una mejor sociedad, lo cual te va a beneficiar socialmente hablando, sino internamente vas a estar desarrollando los valores que son la causa principal de tu propio bienestar, de tu propia... Creo que hay mucha malinterpretación hoy en día acerca de lo que es la compasión, de lo que es la bondad y de lo que es la felicidad también, creyendo que si eres compasivo la gente va a abusar de ti o te van a sacar provecho o que no puedes tener éxito en los negocios si no eres agresivo, etc. Esa es una total falacia, esa es una total malinterpretación de la realidad. Yo incluso doy cursos para empresas en ocasiones, ahorita estoy trabajando con una agencia de viajes, dando un entrenamiento para todos los, los empleados de esa empresa y algo que les comento es que si tú piensas solo en ti y hemos hecho varios ejercicios y dinámicas acerca de esto y una dinámica que hacemos es que si uno solo está pensando en uno mismo y queriendo ver cómo sacas provecho de, de los demás incluso en, en el ámbito de tu trabajo en el ámbito laboral lo mejor que te puede ir así si te va muy bien es que tengas éxito en una sola cosa, que es en lo material, en el dinero, es decir, técnicamente si eres muy agresivo en los negocios y eres un jefe o, o en tu empresa, eres muy agresivo y, y, y, y solo estás pensando en ti, técnicamente puedes tener éxito en los negocios, sí, técnicamente sí, pero es lo único que vas a tener éxito en tu vida. eso sí se los puedo prácticamente garantizar, es lo único que te va a ir bien en la parte de los negocios. En cuanto a la salud dudo mucho que te vaya bien. En cuanto a tus relaciones, dudo mucho que te vaya bien. Y en cuanto a tu paz y tranquilidad, en tus emociones y tu mente, dudo mucho que te vaya bien. Entonces, de cuatro ganaste una, y esa a medias. Si eres una persona que tiene amor, compasión, bondad, generosidad, ética y tolerancia, algunos de ustedes, y los invito en serio, de los que nos ven, o sea, el día que quieran, escríbanme, o háganme llegar una constancia de que si eres una persona ética no puedes tener éxito en los negocios que hay una comprobación de que si tienes amor y compasión necesariamente te va a ir mal en los negocios que no puedes, son contradictorios y si me lo comprueban yo ahora sí que públicamente pido una disculpa pero hasta ahorita nadie lo ha comprobado hay muchas personas que tienen ética que tienen amor y compasión y tienen mucho éxito en los negocios, ¿sí? Bill Gates es una de las personas más ricas del mundo y yo sí lo considero una persona altruista, digo, claro que el altruismo es una mente y no la puedes ver pero juzgando un poquito por las acciones, por la manera que lleva las cosas, siento que es una persona altruista, él junto con su esposa Melinda, tiene una asociación que así se llama Melinda Gates, que realmente llevan a cabo muchas acciones y no creo que nada más sea por cuestiones de impuestos. yo siento que hay una intención sincera ahí me explico, pues hay personas que tienen ética, que por supuesto, que tienen muchísimo éxito en los negocios. Entonces, punto número uno, puedes tener ética y al mismo tiempo tener éxito en los negocios, con la gran diferencia es que también vas a ganar en los otros tres aspectos, en la salud, en las relaciones y sobre todo en tu propia mente. Entonces, cuando nada más piensas en ti, en cuanto a los negocios se refiere, y traes toda esta cuestión de agresividad, de tu primero, y pasar por encima de los demás, lo mejor que te puede ir es tener éxito en un ámbito de tu vida, en uno. Pero cuanto a salud, relaciones y tu mente, lo más seguro es que te vaya muy mal. Mientras que cuando tienes ética y cultivas el amor, la bondad, etc., en tu propio ámbito laboral, vas a tener éxito, en la salud, el, digo no que nunca te enfermes, pero sí hay muchos estudios que el sistema inmunológico se refuerza, hay Muchas enfermedades que tienen que ver con las aflicciones no se van a desarrollar. Mm -hmm. En tus relaciones, cuando menos de tu parte, cuanto a lo que a ti te corresponde, va a haber mucha más tranquilidad, mejores relaciones, interacciones. En cuanto a tu mente, 100%. Y además... No hay nadie en la historia del mundo que haya comprobado que si tienes ética no puedes ser exitoso en los negocios. Entonces puedes ganar en todos los ámbitos de tu vida. Eso es lo que normalmente yo explico en las, en las empresas porque veo que normalmente les dan cursos de, for, de desarrollo humano, pero que no es de desarrollo humano, les dan cursos de productividad pues para sacarle más, más jugo a la ley, lo que me explico. Y lo que algunas empresas hoy en día están ofreciendo con técnicas de atención plena, por ejemplo, o paz, como lo que a veces trabajamos nosotros con el desarrollo de compasión y otras virtudes, es que si tú apoyas a tu empleado a que desarrolle valores humanos, al final todo se beneficia. Se beneficia el empleado, no solamente porque se vuelve más productivo, porque sí se vuelve más productivo, porque va a estar más contento, más feliz, más satisfecho, ¿sí? y se beneficia su salud, sus relaciones estado mental, sino incluso el propio empresario se beneficia, porque tienes empleados contentos, felices, con mayor concentración y hasta más saludables ¿me explico. es una manera inteligente de, de trabajar con las cosas, entonces para finalizar, en el ámbito empresarial o en el ámbito laboral la ética es algo que nos va a ayudar a ganar no solamente en el ámbito laboral porque claro que se puede, sino sobre todo en todos los demás aspectos de nuestra vida y la masa para repuche me menciona que hay un, un conocido empresario que él, que él tenía, esto lo escuché hace, hace algún tiempo en Singapur, hay un empresario que maneja su empresa en base a las seis perfecciones. La perfección de la generosidad, la disciplina ética, la, la, la paciencia o la tolerancia, el esfuerzo virtuoso, la concentración y la sabiduría son la estructura de su empresa y es un empresario muy exitoso en Singapur. Entonces, al final, no solamente está llegando a la sociedad, no solamente está creciendo él como persona, sino también está yendo bien en su negocio. Entonces, esa es una manera inteligente de trabajar con la espiritualidad, porque a veces creemos que la espiritualidad y el desarrollo económico están peleados, o la ética y el desarrollo económico están peleados, no es cierto. Eso, con todo respeto, es cuando no tenemos... Ni, ni compasión ni siquiera inteligencia de saber cómo inculcar las virtudes en el ámbito laboral. Es una persona que realmente tenga ética y que tengamos esa inteligencia de cómo aplicar la ética en el ámbito laboral, no sólo en cuanto a tu emocionalidad, sino incluso en tu salud, tus relaciones y por supuesto en el ámbito económico de abundancia te puede ir muy bien. Entonces la persona que no le esté yendo bien en su empresa, eh, una persona que tenga ética y no le esté yendo bien en su empresa, la falta no es de la ética. Debe de ser por otras situaciones, no es por la ética. La ética no, no es la causa de que, nos, de que abusen de nosotros o, o no nos vaya vale bien en la empresa o en las relaciones. No es por la ética. Es algo más lo que está faltando, tal vez no. saber cómo implementarla, cómo poner límites o simplemente experiencia en los negocios o en otras cosas, pero no. la ética no es causa entonces, pues muchas gracias entonces, lo que quería comentar a bueno, dedicar los méritos de esta sesión por las largas vidas de santidad el Dalai Lama de santidad el Karmapa y todos los seres, todos los maestros y personas en general que dedican sus esfuerzos para beneficiar a otros y todos los grupos, asociaciones obviamente la comunidad la Data, todo lo que hacen para beneficiar a los demás y todos los seres, eh, todas las asociaciones perdón, que se dedican a beneficiar a otros que puedan ser establecidas firme como una montaña y que permanezcan de esa manera con sus actividades virtuosas hasta que se extinga el sufrimiento del mundo y que nosotros podamos ser una causa para la felicidad de todos los seres. Entonces, muchas gracias, nuevamente gracias a la manera de todos los que hicieron posibles esta plática y los que estuvieron presentes también, día muchísimas gracias y los que nos escuchan también. Muchas gracias y muchas gracias.